¿Qué pasa? Pues yo soy Killer y os tengo un mensaje que, bueno, eh, es un mensaje triste por un lado y también un mensaje alegre por otro eh, Ya sabéis que llevo mucho tiempo de inactividad en el canal, aunque por las redes sociales me habéis podido ver, tanto por Facebook como por Twitter Pero llevo ya bastante tiempo tanto alejado de Youtube, de mi canal de Killer Samus Game, como también de Twitch Bueno, eh, el motivo es el siguiente y es que lo he dejado, lo he dejado de lado eh, no tengo ya ilusión, no tengo ganas, no tengo. no lo veía rentable, es como cuando la empresa no va bien por qué seguir ahí eh, siguiendo, echando tiempo, cuando hay cosas más importantes y ahí es donde voy. Y es que. Eh, llevo ya bastante tiempo, quien me conocéis y me seguís por las redes sociales, lo sabéis Llevo bastante tiempo trabajando como diseñador gráfico, dibujante y editor GFX Así de efecto, alerta y cosas así El caso me está yendo muy bien, llevo ya bastante tiempo recibiendo trabajo a nivel mundial Y desde hace unos meses trabajo desde España de grande streamer grandes creadora de contenidos y grandes streamers tanto en twitch facebook gaming como también youtube o youtube y bueno y el caso como podéis comprender eh, debido a que eso para mí me es más pues, es mi trabajo y tengo que dedicar el 100% de mi tiempo pues he dado de lado esos canales no quiere decir que mi actividad en twitch haya cesado no se ha mudado a otro canal por eso os recomiendo que me sigáis si queréis saber todo lo que hago trabajando en el diseñador gráfico y dibujante eh, Os recomiendo que me sigáis en mi canal de Twitch llamado Frank pancorvo os pondré aquí el enlace También algunos fines de semana suelo jugar a algo, ya que los fines de semana son para dar a descansar eh, Suelo coger algún sábado o algún domingo y jugar a algo mientras que charlo con mis seguidores El canal va muy bien estoy ganando muchos seguidores, muchos amiguitos, muchos suscriptores eh, tenemos cosas muy chachi para hacer y ya sabéis eh, si queréis saber más de mí, queréis saber mi actividad, queréis saber cómo va evolucionando mi canal y cómo voy evolucionando como diseñador gráfico en este maravilloso mundo os recomiendo que me sigáis en mi canal de Twitch y también en mi canal de Twitter, vale eh, el canal de youtube de que el Salud game no será borrado ahí está, tiene mucha visita y la gente lo va viendo y bueno, nada más que eso espero eh, que lo comprendáis que no, es, no ha sido un cese sino una evolución y ya veis que bueno eh, no todo va a ser malo, ¿no? nos vemos próximamente, chao Thank you.